Vamos desde enlace, noticias con información importante. Iniciamos con titulares. Frente a la liquidación de Comeva, la Gobernación de Santander hace un llamado a las instituciones prestadores de servicios de salud para que se siga garantizando la prestación de servicio a los usuarios sin ningún tipo de barreras. Con una jornada exitosa se cumplió la convocatoria laboral realizada por la multinacional Accedo todos los hombres y mujeres que quieran definir su situación militar como auxiliar de policía podrán hacerlo en Barranca Bermeja. José Alfredo Marín es candidato por el Partido Conservador. Hoy llega a las instalaciones de Nace Televisión para dar a conocer a la comunidad del por qué quiere ser senador de la república. Y en los deportes, el Club Oro Negro inició sus clases para este 2022. Esperan participar en torneos nacionales en las diferentes categorías de fútbol. Y al cierre, más de 300 mujeres de Barranco Bermeja se verán beneficiadas gracias a la Casa Matriz. Con el patrocinio de producto las delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticia en lo que usted quiere ver. Enlace en Enlace Noticias frente a la liquidación de Comeva, la Gobernación de Santander hace un llamado a las instituciones prestadoras de servicios en salud IPS para que se sigan garantizando la prestación de los servicios a los usuarios sin ningún tipo de barreras. Bueno, la Policía Nacional y por supuesto el Comando de Departamento del Magdalena Medio, agradecemos a la Defensoría del Pueblo por la oportunidad que nos brinda en dar una capacitación en derechos humanos para nuestros hombres de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, garantizando con esto que se respeten los derechos fundamentales concertado y liderado obviamente por la Policía Nacional. Muchas gracias a lo, al Defensor del Pueblo por esta... El Pueblo realizó capacitación a miembros del ESMAD en derechos humanos.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 o llamadas al 321-261-0775. En Facebook encuentran esta información como Incorporación Policía Nacional Región 5. La Policía Nacional realizó este llamado para aquellas personas que por vocación y con esfuerzo quieran formar parte de la institución.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 La CAS llevó a cabo recuperación ambiental en el Magdalena Medio con el objetivo de proteger el manatí antillano.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 Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos.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 Eh, para todos los niños va esto, que los que se quieran acercar a este club, que se acerquen y jueguen felices. El Club Talento se prepara para participar en torneos nacionales. Jóvenes de distintas edades de Club Talento se preparan estratégicamente para participar en torneos nacionales. Esto lo dicho por el director técnico.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 Durante los días lunes, miércoles y viernes en la cancha Cotraeco y La Libertad, el Club Talentos realiza los entrenamientos de jóvenes en fútbol. Nosotros estamos trabajando lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 8 en la cancha Cotraeco.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 Lo que hemos jugado aquí en Barranca Armeja, el distrital Este año el sueño es llegar a una nacional Participar, dar lo mejor de nosotros día a día Y seguir luchando por nuestros sueños Por lo poner a definir, a cobrar penaltis para estar preparado ¿Cuál es su sueño? Hacer futbolista ¿De qué tipo? De talento este equipo se prepara para llegar a las competencias nacionales en las categorías 15, 17 y 20, dejando en alto el talento local. Con esta información deportiva hacemos una nueva pausa.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 Y más de 300 mujeres de Barranca Bermeja se verán beneficiadas gracias a la Casa Matriz. Estamos en donde estamos construyendo la Casa Matriz, aliada del programa Casa de Mujeres Empoderadas. Es un espacio seguro para todas las mujeres de Barranca Bermeja, en donde toda la oferta institucional que está planeada, estructurada y pensada para las mujeres va a ser posible. Aquí vamos a tener servicios como asesoría jurídica, asesoría psicológica, orientación Laboral, vamos a tener ludoteca y vamos a tener muchos espacios de formación para todas las mujeres de Barranca. Estas puertas están pensadas para niñas, para mujeres jóvenes, para mujeres adultas y para mujeres adultas mayores. Todas. Nosotros tenemos programas específicos para cada tipo de mujer. Entonces tenemos una oferta especial para aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencias. ¿sí? Ellas van a tener asesoría jurídica, asesoría psicológica para poder estar... En todo el proceso, desde la denuncia hasta el seguimiento y demás. Van a haber programas sobre emprendimiento, para aquellas mujeres emprendedoras, para aquellas que tienen negocios, para aquellas que quieren hacer alianzas estratégicas, para ellas tenemos unos programas. Para las mujeres jóvenes que quieren empezar a trabajar en temas de participación política, vamos a tener también unas profesionales que les van a ayudar en todo este proceso de formación. Todas las mujeres lo que sueñen, aquí se puede hacer posible. De un poco la ubicación de la casa tiene que ver no solo para poder estar atendiendo a las mujeres de Barranca Bermeja, sino de todo el Magdalena Medio, porque estamos cerca al río, cerca a esa puerta de oro que tiene Barranca Bermeja, de conexión con todo el Magdalena Medio. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.